Se ve que él en el 13, la bomba de Jorge Real sobre Mirta Legrán. Es bien sabido que Jorge Real no tiene la mejor imagen de los Martín Fierro. De hecho, pese a que el Canal América Televisión logró seis estatuillas. Terminó criticando a la ceremonia que organiza APTRA. Y este martes, arremetió en contra de Mirta Legrand. Nos quedaron cosas del Martín Fierro. Te vamos a contar el lado B. Una cosa para destacar, cada vez menos bola le dan los propios colegas. Milan el teléfono. Se detestan todos. Los periodistas detestan a los otros, los actores a los colegas. Van acá obligados. Me sorprendió esta moda de Mirtha Legrand hablar bien de América, se ve que él en el 13 le van a pegar una patada en el culo, disparó el conductor. ¿Qué? Hace dos meses puso a Natacha Haidt para destruir este canal con Nacho Viale y ahora resulta que los mejores años los vivió acá, deslizó el periodista que tampoco vive un buen momento debido a la guerra que lo enfrenta a su hija Mayo, Morena. Marina Calabro, por su parte, recordó que la chiqui dijo que fue muy feliz en América. La mimaban mucho, recordó Marcela Tauro. Este cambio de los dos después de haber hecho esa adrede para destruir este canal, te o real. La van a echar del 13, fue la lectura que hizo real de la situación y de las palabras de la diva. Adrián Payares, por su parte, observó que, hay una cuestión en el discurso que tiene que ver con discurso opositor y su público no la quiere así. Ha pasado algo entre ella y la gente. Hizo el clic a partir del programa de Natasha Hyde. No la siento cómoda, la veo con culpa, agregó Marcela Tauro.